Te miré en las fotos que conservo, te leí en las frases que guardé, te sentí nuevamente en mis sueños y volví a recordarte otra vez. A besarte, recordé tantas cosas del ayer, recordé las canciones que escribí, especialmente para... Y es que siempre ha sido especial aquel amor que no pude realizar tu piel tan bella que me hace temblar y aquella sonrisa que me hace soñar que sigo pensando en ti Y de nada me sirve olvidarte Si con tu mirar me vuelves a enamorar Aquella tarde tú y yo Recordé de tu rostro tu sonrisa Recordé cómo deseaba abrazarte Y aquel día en que te conocí Y aún sueño no te mirando hoy por ti, eres tú quien domina este corazón y aun yo sueño con volverte a besar, te diré en las puntos que Las frases que guardé te sentí nuevamente en mis sueños y volví a recordarte otra vez Naraná, nada nada naraná